Hola al vicio! Somos Cine y en esta ocasión especial venimos a traerte el unboxing de una nueva caja de League of Legends Bueno, en realidad no es nueva sino que es de una colección que ya lleva tanto tiempo sin publicarse en Argentina que fue rarísimo de encontrarlo pero igual, vamos a ver cómo eran sus cartas vamos a ver cómo eran sus... qué personajes traían y cuál era el estilo porque te digo, la verdad la caja está la caja está en un estado bastante raro pero ya vamos a verlo junto con un sobrecito de Sonic the Hitchcock Sonic the Hitchcock el juego de cartas coleccionables es oficial de Sticker Design Vamos a abrirlo para ampliar nuestra colección Pero, pero, pero Antes que nada, antes que nada queremos agradecer A quienes nos escriben a diario A quienes forman parte de esta familia de mercenarios Así que le mandamos un saludazo A naye otro mega saludazo Para Mateo Alfonso Y otro saludazo para Jerónimo Salas Y para Lucas, Lucas Antón También queríamos decirle nuevamente ¡Feliz cumpleaños! Pues su cumpleaños ayer, nos ve, nos ve en nuestros videos, pero ¿qué sucede? A veces, a veces nos piden que mandemos saludos y lo hacemos en el video siguiente, o en el otro, o en un video ya pregrabado cuando ya vamos a diferentes lugares en vivo. Y entonces, no se salten los videos, chicos, porque ahí a veces están los saludos. Y ustedes ven en el siguiente video y dicen, che, ¿y dónde está el saludo? Está en el medio. Es un saludo sándwich. Es un saludo sándwich que está en el medio de otros videos. Así que también queremos recomendarte ver los videos de esta semana. Y estuvimos estuvimos en varios lugares en la feria de editores, estuvimos viciando un ratito con los juegos, estuvimos también también en el abasto viendo el vestuario, el vestuario de Messi, el vestuario de los jugadores de fútbol. Así que encontrarlo en nuestro canal RS Cine ahora mismo, lo puedes encontrar abajo, dejarnos un super like y eso nos recontra ayuda un montón. ¿Para que Para que YouTube sepa que existimos. Y bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con League of Legends? ¿Por qué es quisimos esta cajita? League of Legends, como ustedes sabrán, ha sido uno de los juegos más populares del mundo. Del mundo de los e gamers, De los gamers electrónicos, los gamers virtuales. Y uno no se esperaría que tuviese campeonatos mundiales de la forma que lo tuvo. Se hizo tan masivo su popularidad que llegó a todos lados del planeta. Te digo... Con openings, con intros, con bandas musicales, con muchas, pero muchas ramificaciones de League of Legends. Que al día de hoy hace que todo evento sí o sí tenga o necesite un cosplayer de League of Legends. Pero bueno, también tuvo sus cartas, sus cartas coleccionables en Argentina. Así que vamos a echarle un vistazo porque en serio, la caja... Como podrán apreciar tiene sus desperfectos por el cuidado que tuvo, el tiempo que pasó Pero, pero, pero el contenido, el contenido será mágico Se, El contenido será súper mágico Vamos acá a sacar varios de sus personajes Y lo vamos a ver atrás, Hearts coleccionables, League of Legends La colección tenía unas 140 cartas No sé si tuvo segunda parte, la verdad no lo encontramos una en segunda parte Y acá nos viene estallado ya las cartas que tenemos adentro el número 2, el número 8, 10, 17, 23, 29, el 30, el 38, 8, 8, el 40, el 50, como si fuese el bingo, <risas> el 55, 56, 62, 64, 77, 94, 95, 98, 99, 104, 107, 115, 119, 122, 123, 124, 127, y va, 137, 140 vienen dentro de la caja. ¿Tendrán? ¿Tendrán a todos los héroes que vemos afuera? ¿O tendrán algún otro? arriba dice lo mismo. ¿Y quién lo hacía? Lo hacían... veamos. Cap. Cap. Cap. Con el sello acá de Industria Argentina. Atención, no es conveniente para chicos de 3 años que no sepan jugar al LOL. Chicos de 3 años, no se metan en el LOL de cartas. Ah, pero bueno, ya teníamos el computador de cartas atrás. Entonces, cuando lo abríamos... Lo, lo puedes jugar, Tío, Lo puedes jugar en tu celular, lo puedes jugar en tu en computadora, en cualquier lado. Pero bueno, cuando lo abrimos, ¡Epa! ¡epa! ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Primero no viene con manual. Segundo, me acordé, sí. Antes de abrir, sí, tiene el manual acá. Antes de ver las cartas de LOL, conseguimos esta semana un par de cartas sueltas de Naruto. ¿Por qué sueltas? Porque cuando las colecciones se hacen largas, hay cartas que se te hace difícil conseguirlas en sobrecitos. Así que, esta semana conseguimos, chicos, conseguimos a Pakun, Shiba y Ninken de tipo Tierra. Los tres perritos de Kakashi, los tres perros ninjas. Con Injutsu 4, Teijutsu 4 y Injutsu 4 tipo Tierra. Me está recopado, me, me recopa mucho las cartas de Naruto. Después... Conseguimos a Itachi, Itachi pero en su estilo Ambu, cuando todavía cuando todavía era un ninja joven Con un Nijutsu 7, Tijutsu 5, Genjutsu 10, tipo Fuegos, la carta 132 de la colección Ahí lo vemos con su mascarita de gato, porque era un gato, pero bueno, después vemos Un Kakashi también Ambu, ambos pasaron por el camino de los Ambus Un Nijutsu y y Genjutsu 7, tipo Rayo tiene este Kakashi Este Kakashi que ya te puede hacer el Chidori con de todo Después nos encontramos en la pequeña Hinatita de la primera temporada. Vemos a Hinata Hyuga de niña, dice acá, tipo agua con ninjutsu, Taijutsu y Jutsu 4. No es tan poderoso, pero está bastante bien. en un instante que acomodo un poco, Uah, acomodo un poco la cámara. Ahí estamos. No sé por qué se incrementó, pero bueno, tenemos acá a Hinata. Posta no lo incrementamos adrede. Y por último tenemos a Sakurita, la Sakura. La Sakura de Shippuden, la Sakura que todavía no se casaba, no tenía hijos, la Sakura que todavía estaba soltera y que le decía a Naruto, "Ay, Naruto, Naruto, Naruto, te amo", Naruto, y en realidad no la amaba. Pero bueno, tiene ninjutsu 5, taijutsu ni 8 y Shutsu su 6 tipo agua en la carta 36 o sea che esta esta me acabo de dar cuenta si sí. no es repetida como me doy cuenta porque la número 36 viene dentro de los primeros dos packs de las primeras dos cajas que ya abrimos en el canal qué hago con esta sakura repetida ¿Qué hago? Bueno, después tenemos a Jinata Hyuga que es la 67 y técnicamente también la toda repetida. ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué podría haber elegido, no sé, a, a la chica cerdo? Podría haber elegido a otro ninja, pero bueno, tengo otra tengo otra Sakura y otra Jinatita. Pero bueno, ¿ustedes vinieron por las cartas de LEGO Legends? Bueno, en realidad... No sé por qué vinieron, así que vamos a echarle un vistazo a las cartas de League of Legends. Para empezar, chicos, para empezar, el reglamento de juego de cartas coleccionables viene acá, bien impreso, bien lindo, con todos los personajes que vemos en la caja, y nos dice el reglamento para, para dos o más jugadores. Al comenzar, cada jugador debe tener un mazo que contenga 28 cartas como mínimo. Todos los jugadores deben tener la misma cantidad de cartas. No puede haber cartas repetidas dentro del mazo. Ah, eso es importante. El objetivo del juego es que tus rivales pierdan todas sus cartas ¿Cómo se juega? A ver Mezcla las cartas, las apiladas sin mirarlas Tomas una mano boca arriba Mirando solamente la superior Y un otro jugador debe poder verla Se elige al azar el participante que comienza el juego Quien debe elegir de su carta superior a su criterio La mejor característica de su campeón Así como los puntos de ataque, magia, dificultad y defensa Y anunciarlo en voz alta A ver y bueno, la más poderosa se queda, la más débil se va al tacho. Sí, a ver qué más. El participante que posea la mayor cifra gana la batalla. El ganador de la batalla pone su carta abajo de toda su pila y la podrá volver a utilizar. Los perdedores de la batalla las descartan. ¡Ah! Ya entendimos, ya entendimos. El juego es fácil. Cada uno tiene su masito mezclado con cartas que no tienen que ser repetidas. Vos agarras la primera carta de arriba... Digamos que vos sos el que empezás y tu oponente también. Y vos decís la característica de ataque porque es la más poderosa que tenés. Si el oponente pierde contra tu ataque, él tiene que descartar la carta. Y vos pues meter tu carta boca abajo en la parte de abajo de tu mazo. Así termina ganando el que posea cartas. Mientras que el otro se termina sin quedar con cartas. ¡Ah! O sea, es un juego un poco largo. Si te pones a pensar, pero bueno, está bien. Está bien y es divertido. Y así sigue hasta que uno... Termine quedándose sin ninguna carta A ver, cartas Team 5 Son aquellas cartas en las que aparecen más de un campeón Estas cartas les ganan a todas las cartas de campeones Cuando un jugador la muestra Todos los jugadores deben descartar las dos cartas superiores de su pila y el jugador que la mostró debe descartar solo esa Si casualmente en una batalla los jugadores tienen una Team fight Ambos descartan solamente esa carta y el resto dos las cartas Teamfight se pueden utilizar una vez por juego. Wow, vamos a encontrar con una carta especial donde van a ver varios personajes juntos y tiene esta habilidad. A ver, empate, final del juego, bastante sencillo, bastante sencillo y copado de la forma de jugar. Así que vamos a ver cómo son las cartas. Y la primera que nos encontramos, mira. Para empezar, para empezar esta carta ya es, ya me sorprende porque es más grande. Mira lo que es, es más alta y más grande que las otras cartas tiene toda esta parte de arriba toda esta parte de arriba de extra para darnos una mejor imagen de nuestros héroes y la parte de atrás vemos League of Legends ahí en un fondo negro pero que aquí nos encontramos primero nos encontramos a Ashe la arquera de hielo con una defensa de 3 ataque de 7 magia de 2 y dificultad de 4 acá vemos los puntajes en barritas como máximo tienen 10 de 10 de poder pero lo copado además de tener al personaje es que arriba tenemos los iconos de sus ataques. Los iconos de sus ataques y de su equipo. Me encanta mucho. Entonces tenemos primero a la Ashe. A la Ashe que está bastante copada. Seguida por una carta de Vi. La vigilante de Vito bah, Viltover. Va, Vemos ahí, está bastante copada con sus dos guanteletes de poder. Me copo un montón de la carta 107. Seguido por... Sí, mirá, mirá lo que son estas ilustraciones Ya te digo, la carta tiene buena calidad Un gran tamaño Y las ilustraciones son buenísimas Son tremendas Tenemos a Nasus, el curador de las arenas Por acá Está genial ¿Podemos decir los puntajes? O decimos los puntajes mayores Por ejemplo, este tiene 7 de ataque Este tiene 8 de ataque Nasus tiene 7 de ataque como máximo Me copa un montón acá están buenísimas las imágenes, de verdad, o sea, de verdad, ya quiero, o sea, quiero conseguir los sobres, pero vimos que están un poco caros, pero los queremos conseguir, están buenísimos. Tenemos al Maestro Shi la espada Guju, con 10 puntos de ataque, no, este la rompe completamente, este Maestro Guju. Después lo tenemos a Six, el experto en explosivos, con 9 de magia, 9 de magia, tenemos acá todos sus ataques explosivos de fuego pues nos encontramos con Rek'Sai la excavadora del vacío mirá lo que es esa máscara está tremenda tiene 8 de ataque 8 de ataque y es bien oscurete seguido por 10 el canceleto implacable 10 veamos 10 tiene unos 6 de defensa y 7 de dificultad Uf. Uh. Y acá nos encontramos con una de las cartas de Team Fight. De Team Fight, donde vemos a varios peleando en equipo. Tiene barra de poder 10, 10, 10, 10. Y como nos contaban anteriormente las reglas, lo que hace en este Team Fight es que vos le haces perder las dos cartas de arriba del mazo de todos tus oponentes. Y vos solamente perdés esta carta. Muy copado el concepto, muy bueno. Y a ver, creo que detrás se me pegó una carta. Vamos a ver, tenemos Icun. ¿cómo nos íbamos a pasar esta? Tenemos a Jinx, la tenemos a Jinx, la pala perdida, dice. Con nueve puntos de ataque y seis de dificultad la tenemos a Jinx ahí con todos sus ataques. Y su sonrisa maquiavélica, me encanta, me encanta totalmente. ¿A quién no le gusta una Jinx? Acá tenemos después a Twisted Fate, el maestro de las cartas. Y eso somos nosotros cada vez que nos preguntan cuántas cartas tenemos. Somos el maestro de las cartas. Tenemos un montón de cartas. Tenemos un... Y fabricamos nuestras propias cartas. Hacemos cartas. Uy, enviamos cartas. O sea, acá lo tenemos a Twisted Fate, el maestro de las cartas. Con un puntaje 9 de dificultad. Grosso total. Seguido por Gaien, el poder de Demasía. Gaien tiene unos 7 puntos de ataque, de defensa y 5 de dificultad. Lo vemos ahí, todo armado. Seguido por. Bane, tenemos a Bane, la cazadora nocturna. Me copa un montón. Tiene un estilo más o menos como, más o menos tirando a bayoneta, Pero bueno, tiene 10 de ataque y 8 de dificultad. Todo lo demás tiene bajo, pero 10 de ataque está buenísimo. Rompe completamente. Después tenemos otra carta de Tag team. veamos la imagen. Está bastante copada. Está muy bueno la batalla en equipo. Me sirve, claro que sí. Seguido por... Mm, lo tenemos a Trydan Meye, el rey bárbaro, el rey bárbaro que tiene unos 10 puntos de ataque, está tremendo, está tremendo, es bien vikingesco, sigue por otro, tag team, y mirá a quienes tenemos acá, a ver si reconoces a los personajes, a ver si reconoces a tus héroes, a tus campeones favoritos. Después nos encontramos a. Uh, lo tenemos a Timo. El explota. El explorador veloz. Iba a decir explotador. Pero bueno, lo tenemos ahí a Timo. En su skin original. Con 7 puntos de magia. Seguido por. Lo tenemos ahí a. Darius. Lo tenemos a Darius. La mano de Noxus. Con 9 puntos de ataque. Me copan mucho los cuadritos de los ataques. De verdad. Está muy genial. Después tenemos a Yasuo. El imperdonable Yasuo. El imperdonable ahí que nos muestra el ombligo. El ombligo de Yasuo tiene 10 puntos de dificultad y 8 de ataque. Re bien. Seguido por Calista, el espíritu de la venganza. Wow. La verdad, ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? El arte de las cartas está genial. Es tal cual como el del juego. Con 8 puntos de ataque y 7 de dificultad. Y ahí la tenemos a Lux, la dama luminosa. La tenemos a Lux. Con 9 puntos de magia y una sonrisa tremenda. Tremenda la sonrisa de Lux. Y al lado lo tenemos a Nyai. El eslabón perdido. Este Nyai. Este Nyai todo furresco. Todo peludito. Con 8 puntos de dificultad. Seguido de... ¿A quién tenemos acá? Tenemos a Lee Sin. El monje ciego. El monje cegatón tiene 8 puntos de ataque Como poder débil. Y 7 de dificultad. Muy copado, Posta. vamos por reciente que es Jax, el maestro de armas. El maestro de armas que tiene unos 7 puntos de ataque y de magia. Ahí están los dos puntajes empatados. Seguido por ahí lo tenemos a es Surreal, el explorador pródigo. Ahí, uff. Uh. Está muy copado posta, no puedo dejar de decirlo, 7 ataques, 7 de dificultad, tanto te digo, tanto que quiero, que quiero conseguir los sobrecitos, quiero conseguir los sobrecitos para ver qué otros, qué otros campeones nos salen. Pues tenemos a Blitzian, Blitzian el gran golem de vapor, con 8 puntos de defensa, recién tenemos acá una carta con buena defensa. Las demás tienen mucho más ataque o oh, algunas de magia. Acá tenemos a Ari. Tenemos a Ari. La Cumijo ancestral con 8 puntos de magia y 5 de dificultad. Está tremenda la Ari. No. Está buenísima. Después tenemos a Morgana el ángel caído. Oh, oh, oh, oh. Con 8 puntos de magia y 6 de defensa. Decime si no es un ángel caído completamente. Y por último en el masito nos vamos a encontrar a Raven la desterrada. A Raven la desterrada con una super espada ahí. Con 8 puntos de dificultad y 8 de ataque. Entonces decinos, decinos cuál fue tu campeón favorito. Si sos fanático o sim de Ari. Si sos fanático o sim de Sreal. Si sos fanático o Sim de Knight. O oh, bueno, Deluxe también. ¿Quién, ¿Quién es tu favorito? ¿Quién es tu favorito? O si, HE. De, va a ser la rompe rompecorazones. Alle va a ser la rompe corazones de muchos. Lo es Ari. Lo es el monje ese gatón. Lo es Lux. O lo es. ¿Dónde está? ¿Dónde se nos fue? ¿Dónde se nos fue? ¡Ah! La loquilla. La loquilla de Giz, ¡Claro que sí! Bueno, comentanos debajo del video cuál es tu campeón favorito. Y si realmente cuáles nos faltaría de esta primer colección. ¿Qué más nos encontraremos en los sobres si llegamos a ver los sobres? Y vamos por la de Sonic, vamos por la de Sonic para cerrar este rancho, para cerrar este videazo con una de Sonic muy topada. Pero sí, realmente te digo, me sorprende el tamaño de las cartas, me sorprende la calidad. La caja, la caja bueno, ya, está, ya vino hecho bolsa cuando la conseguimos, pero las cartas están muy buenas, muy buenas realmente. Y ya sabemos que es una colección pasada, así que quedan pocos sobrecitos a la venta. ¡Vemos entonces en la de Sonic! ¡Vamos a ver qué furriento nos queda por tener en la primer colección! el primero que nos encontramos... ¡Che, creíamos algo furro! Pero esto, esto se pasa. ¡Los vemos a totalmente gelatinoso! Gelatinoso con 20 puntos de anillo, 180 de ataque y 40 de velocidad. Es la carta 39 de la colección. Tipo puño. Está todo gelado, todo hecho de gomita. Después tenemos a... Metal Sonic con 200 de ataque, 50 de anillos y 160 de velocidad. con Es la carta 107 de la colección. Lo vemos ahí con el puño levantado. Como si estuviese enojado. Seguido por... Nuevamente lo tenemos a Mighty Ya se vuelve oficialmente la carta más repetida De nuestra colección Es la número 97 con 50 de anillos 100 de ataque, 130 de velocidad Tipo tijera Seguido por esta nueva La tenemos a Tangle Tangle que ¿qué onda Tangle primero, 160 de ataque 40 de anillos, 90 de velocidad Y tiene una cola puño Tiene una cola puño, ¿por qué tendría una cola puño? ¿Es un mono con cola puño? Y ah, esto es copado tiene una de las esmeraldas Caos arriba. Que recuerden que en el juego de cartas de este de Sonics. Vos ganas por cuantas más hayas derrotado de estas cartas. Y por último. Tenemos al pequeño Chao. El pequeño Chao multiplicado ahí en 3 con 50 de ataque, 30 de anillos y 10 de velocidad. Lo tenemos allá. Es la carta número 54 de la colección. Pero bueno, tuvimos una repetida. Una gelatinosa. Y una inesperadamente... Con un puño en la cola ¿Quién lo diría? Bueno, fue, una, fue un buen unboxing el de hoy La verdad, sí, lo disfrutamos bastante Vimos cartas muy grosas Realmente estuvimos esperando todo el mes para poder mostrárselos te estuvimos esperando de verdad todo el mes para poder mostrarles estas cartas porque están buenísimas, son tremendas y realmente nos gusta un montón. Vamos a ver si podemos conseguir más, vamos a ver si podemos ver más, pero también depende de qué tanto quieras ver este video, de qué tantos likes tenga y qué tantas visualizaciones, para saber que del otro lado hay alguien que también es fanático de League of Legends o de las cartas al menos. Somos RCC y nos vemos próximamente en una nueva edición, yéndonos siempre derechito al vicio. Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por ser parte del canal. Y bueno, también que ah, cierto, cierto, cierto, cierto. Este video no pudo haber sido traído a ustedes si no fuese por nuestros oficiantes de siempre, nuestros amigos de eh. Bizcocho marorios para que tu mate no tenga sabor solamente a Oreos. Ahora sí, nos vemos siempre derechito al vicio.